Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este torneo eh, Roboyam México 2021 y pues bueno, nos da mucho gusto tenerlos por aquí, un poco de espera en la, en la transmisión, pero bueno, ya estamos eh, de este lado y pues bueno, antes que nada tenemos a Eduardo Restrepo, que es el director general de Roboyam, quien tiene unas palabras para nosotros y a continuación continuamos con la categoría. Adelante, tocayo. Bueno, primero que todo, muchas gracias eh, Eduardo, todo Callo, y un gran saludo a todos los que nos están viendo, a todos los equipos que participaron en esta primera edición de Robo ya México. Muchas gracias por haber venido en este proyecto, por estar con nosotros el día de hoy. Aquí estamos, como siempre, brindándoles apoyo. Entonces, lo más importante es que a los equipos que están participando, eh, que lo hagan lo mejor posible, sé que le han echado muchas ganas y, y bueno, ya, ya estamos listos para participar en este primer reto eh, sincrónico eh, en vivo ya tenemos ganadores que todavía no se han publicado porque ya pasamos dos categorías que son el Robo Sketch y el Drill. para el día de mañana se dirán quiénes son los ganadores, pero ya hay ganadores y ya hay clasificados al Robo Jam on Stars que es nuestro torneo de campeones en octubre, entonces Primero que todo, queremos darle las gracias a todos por eh, estar aquí el día de hoy. No siendo más, antes de que sigas eh, presentando a nuestros jueces que son parte fundamental de, de, de esta competencia y de esta organización. Quiero decirles que estén con nosotros el día de hoy. El día de mañana también vamos a tener transmisiones para que estén ahí pendientes. Y recuerden, esto es RoboJam. Muchas gracias, chicos. Chicos, y para todos los que nos ven ahora mismo en el Facebook Live, pues bienvenidos a esta transmisión, a esta sesión eh, de Vipity Rice, un, una, una competencia buenísima que nos habla de robots. Eh, está muy interesante por aquí, sí que bienvenidos a esta competencia, va a ser muy interesante, eh, ya nos hemos reunido brevemente con capitanes, hemos visto robots, pistas, todo está en orden y listo para arrancar. Así que diviértanse mucho y bienvenidos. Ok, excelente, muchas gracias Ángel Continuamos con nuestro Siguiente juez, Giovanni Guzmán eh, Giovanni, adelante ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos a los que nos siguen en, en la transmisión en vivo Y a los participantes, pues desearles todo el éxito Del mundo. Ya estuvimos en la homologación y creo que vamos a tener Una competencia bastante bastante buena Vamos a ver unos verdaderos correcaminos en la pista Entonces, pues Que ganen mejor Excelente, muy bien, muchas gracias Giovanni Y pues que gane el mejor Y a continuación tenemos a nuestro juez El profe Tony Vega Acá profe, ya está en la pantalla, adelante Hola, qué tal, muy buenas tardes a todos A todos los que nos están viendo la, a través de la transmisión de Facebook Live Bienvenidos todos, todos los participantes Esperando que sea, que disfruten Que disfruten esta, esta magnífica experiencia ya, ya, estamos, ya estamos listos, ya hicimos los los ajustes previos, previos para, para iniciar, ya revisamos que todo, todo está en orden y pues los equipos consideramos que están más que listos. La mejor de las suertes, la mejor de las vibras para todos ustedes, jóvenes, disfrútenlo y vamos a darle con todo. Excelente, muchas gracias profe Tony, eh, Giovanni y Ángel por aceptar ser parte de nuestros jueces en este primera categoría del Roboyán México 2021 y pues antes de comenzar con la categoría pues queremos agradecer muchísimo a nuestro equipo de patrocinadores especialmente a Te Foundation que es una asociación que se dedica a apoyar causas como esta que son eh, pues muy nobles no la parte de la educación un saludo a todo el equipo de Te Foundation que especialmente patrocina esta categoría la categoría de Byped Trace y pues bueno sin más comenzamos con nuestro torneo. Adelante, jueces. Venga, pues vamos a comenzar por, dando, por darles la bienvenida a los equipos participantes. Vámonos en orden de inscripción. Así que queremos que se presenten, por favor, y vamos a comenzar con esta categoría, con el equipo secundaria técnica 60, Irafuato, Guanajuato, México, 9. Y con su robot llamado del mismo, eh, fue el mismo nombre, Guanajuato, y México, 9. Así que vamos a comenzar, vamos a ubicar... Este robot participante están apoyar colocándose en cámara, será increíble para poder eh, cumplir. Un saludo a todos, aquí estamos, nada más que me subí en la silla para cumplir con lo que me dijeron de estar hasta arriba. A ver si no me caigo ahorita ahí arriba de la mesa. Miren, Bien, excelente, equipo, así que jueces, por favor, sí. Matco. Estamos nosotros. A ver, damos un segundo para poner a todo el mundo. Va, va, vamos a cronometrar perfectamente aquí el tiempo. Y vamos a, a narrar esta carrera que se ve interesante. Porque como decía por aquí Giovanni, vamos a ver el Correcaminos. Así que vamos a comenzar con la cuenta. Uno, dos, tres. Venga. Recuerden que cada ronda tiene una duración máxima de dos minutos. Estamos ya arrancando la primera ronda. Equipo, secundaria técnica. sienta se al guanajuato y que vamos, eh, aquí tenemos un robot que pues va con una muy buena eh, avance. Va, va derechito. Un reto interesante aquí con este tipo de robots bípedos es justamente el que puedan ir derecho, que no se vayan de ladito, eh, que, no, que no les pase algún tipo de movimiento que, que pueda repercutir en su trayectoria. Que vemos que va muy bien. No, comienza ahí viéndose por la izquierda. Vamos a ver si no le toca salirse por la, por la izquierda y mejor se va por la derecha. Sí, parece que ya está llegando. ven? Es? <risa> <risa> ok, tenemos que Denos un momento para calificar esta primera ronda, equipo de jueces. Vamos a deliberar muy rápidamente este... Eh, ese tiempo de la primera ronda, del primer equipo participante, que ya nos que tiene un buen robot, un muy buen avance, en una excelente pista planita, bien hecha. Así que vamos a deliberar enseguida a los jueces y regresamos en un segundo más para tener este tiempo. Y listo, ya lo tenemos. Ya tenemos este tiempo, ya lo hemos tenido de inicio a fin. Así que el tiempo de esta primera ronda, primer equipo participante, es de 55 segundos. Hagámonos, hagámosla buena, ronda número 1. Equipo funda, y con su robot secundaria técnica 60, Irapuato, Guanajuato, México 9. Primera ronda, 55 segundos. ¿Sí? Así que eh, equipo, ese es eh, el tiempo que hemos marcado en esta primera ronda. Vamos a continuar con el siguiente equipo. Equipo Space Invader Robotics con su robot robbie Vamos a poner. No sé si esté por aquí ya el equipo listo. No lo veo por aquí presente el, el equipo. Creo que tienen temas de conectividad nue nuevamente. ¿Está por aquí el equipo? Oye, está por aquí el equipo ¿Aquí está? listo. Perfecto. Equipo Space Invaders, ven apoyar con su cámara, por favor, para visualizar correctamente esta, esta pista y observar su primera ronda de competencia en esta categoría de BPT Race. Equipo de fuerzas, ¿Listos? ¿Listos? Venga, estamos observando ¿Sí? ya. Conectamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? No la toma? Disculpe. Eh, ¿Puedo colocar su robot. Está, la toma está perfecta. Si no, sí, está usando el robot de atrás de la línea de inicio para poder marcar el inicio de la carrera. Por ¿Sí? hay, hay que regresarlo a la, a la línea. Sí, regresalo. Ellos Perfecto. nos van a y esperen por favor la, la cuenta para poder cronometrar eh, el tiempo correctamente. Okay. Lo, lo puedes colocar atrás de la línea de inicio, por favor, para que. Atrás de la línea de inicio, ahí, creo que ahí, ahí arrancó antes, ok? Ahí está. Y viene la ahí cuenta. Está. Uno, dos, tres. Por tiempo. Recuerden que cada ronda tiene una duración máxima de hasta dos minutos. Y recuerden que si el robot se va eh, de ladito puedes puedes colocarlo con tu mano en la línea de inicio. Recuerden que puede estar en el inicio, ¿ok? Nuevamente puedes colocarlo en la línea de inicio para que tenga para intentar a que, que arranque correctamente. me apoyo con, con la cámara tengo yo aquí unos temas de conectividad se quedó pasmado de aquí en mi monitor eh, espero que sea solamente yo eh, si sí, continúa nada más que aunque eh, está teniendo problemas listo ya lo voy otra vez ya lo voy a tener cuenta ya está colocando nuevamente en la parte de inicio para arrancar en la pista Vamos un minuto 40 segundos. ahora nos bueno, quedan casi 20 segundos para su primera ronda. Equipo Space Invaders: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo: 2 minutos. Dos minutos. Hemos agotado el total de dos minutos. Regresamos, demos un segundo para validar con los jueces lo que tendremos en el resultado final de esta primera ronda de Space Invaders. Por favor, un par de segundos. <risa> Listo, vamos con el siguiente equipo, así que en esta primera ronda, es equipo Space Invaders mm -hmm. a el tiempo de los dos minutos pero sin marca de distancia en, la primera, en, el, en esta primera ronda, así que eh, recuerden que en esta, esta primera ronda recomendamos que tengan su pista lo más plana posible para garantizar el correcto avance de los robots así que chicos, consideren eso en esta categoría que es de precisión no solamente de velocidad y se recomienda por supuesto contar con una arena pues muy bien eh, eh, si sí, bien colocado en la superficie, eso va a ser muy interesante y muy importante Así que eh, continuamos Continuamos con el siguiente equipo Y aquí la determinación es que no se coloca el eh, tiempo Porque no, con ningún tipo, ni, ningún tipo eh, no, no, no, no llegó a la meta Así que esa es la determinación de puestos ok Continuamos con el siguiente equipo Secundaria técnica 60, Irapuato, Guanajuato, México, 11 Venga eh, equipo, si nos puede apoyar con su cámara para poder y validar su posición. Vamos a observar equipo, por favor. Equipo después me indica, por favor, si está listo. Nuevamente tengo temas de... de, de, de, de si sí, esperamos una señal más cuando se encuentren listos. Si es? que pueden colocar su cámara en la vista superior para poder observar todo el plano completo de la, de, de, de la pista, sería increíble. Preferentemente si se alcanzan a ver las dos las dos líneas. Un poco más hacia atrás la podemos abrir. No sé qué digan este, sí, sí, sí, yo ya lo veo de completo, ¿ok? Sí, creo que sí. Un poquito más a la izquierda, pero sí. Sí, sin problema. Ok, entonces empezamos la cuenta. Cuando estemos listos... México 11, técnica 60 de Irapuato. Cuentan o no cuentan. No, ellos cuentan. Empezamos entiendo? en 3, 2, 1. Corre tiempo. Este robot pareciera que va patinando. El primero parecía que iba bailando y este se este va patinando como si fuera ahí. Patinador ahí profesional. hizo como un extrañito, quién sabe. <ríe> pero ahí va, ahí va. Ahí va, hasta parece Michael Jackson. Sí, ahí hizo como un alto, quién sabe qué le pasó. <risa> Mírelo, otra vez. Sí. Ah, pero ahí va. Sí. Ahora ahí se va, va vamos sí. a tener una competencia de baile. Y entonces se va, se va aventando sus pasitos. Está con sus pasitos, tuntún. Va con buen tiempo, va con buen tiempo. A pesar de, a pesar de los inconvenientes, va, va con buen tiempo. Híjole. Denle play, denle play. Llevaba el mejor ya, tiempo hasta ahorita y, pudo, y pudo, no, pudo, al final. Pudo. Ya casi, ya casi, ya casi. Venga, venga, si puede, si se puede. Tiempo fuera, ah. listo. Venga tiempo, entonces determinaremos enseguida el tiempo de esta primera ronda del equipo. Denos un momento, por favor, para determinar ese tiempo. Y continuamos enseguida. Listo. Tenemos ya el tiempo de este equipo, se pone la técnica 60, Irajuato, Guanajuato, México, 11. Con un tiempo de 70 segundos. Continuamos con el siguiente equipo. Secundaria técnica 60, Irapuato, Guanajuato, México, 12. Venga, por favor, muéstrenos su robot. México, Ahí 12. Ahí está el otro robot. Ustedes bien. nos dicen. Ahora sí, ya los veo perfectamente bien. Comencemos, venga. En... Uno, dos, tres. Venga, tenemos un robot, robot que viene. Parece a que este robot tiempo. sí le dieron de desayunar. Sí, <risa> sí se <risa> venga. Ah, este este sí se tomó su chocomilk. Este sí tiene las baterías cargadas. A ver si no se nos cae. <risa> míralo, míralo, míralo. Va, va volado. Bonito. No, ya está rectificando el camino. Ya va, venga. Le dieron calcetazo, Chocomil. Listo. Tiempo. Jueces, determinamos tiempo enseguida y regresamos con el tiempo del equipo. Venga, ya, ya lo tenemos. Secundaria técnica 60, Irajuato, Guanajuato, México, 12. Un tiempo de 31 segundos. Es 5,8,000. Venga. Secundaria técnica 60 Iracuato. Guanajuato, México 13. Primera ronda. ¿Listo? Ok, perfecto. Y a la cuenta de 1, 2, 3. Comienza. Ups. Parece que el otro le quitó el desayuno. Eso parece. El otro le quitó el desayuno a este. Ahí va, ahí va, va, va agarrando ritmo, va agarrando ritmo. Parece que va bailando como Michael Jackson, venga. Lento pero seguro. Ups. No, hice esa pausa ah. para, rec para recargar poquita energía y seguir. Bien. Tomó un, tomó un respiro y dijo, vámonos, lento, lento. Sí, lo que pasa es de que se cantó en los primeros en los primeros metros, pero no, no, no. Sigue, sigue con todo. Sigue, sí, no para. Vamos casi ya cerca del minuto. Vamos a ver qué le depara a este corcaminos. Venga, ya casi llega. Ojalá y no se pare vamos, a respirar ahí. Vamos y tiempo, tiempo. fuera hagan la buena jueces, vamos a determinar rápidamente el tiempo de este equipo en su primera ronda Y listo, tenemos ya el tiempo de la primera ronda del equipo, con un tiempo de 62 segundos. Para el equipo secundaria técnica 60 Irapuato Guanajuato, México, 13. 62 segundos. Y así es como terminamos esta primera ronda de la categoría Viva de Race, aquí en este Roboyán, México. Así que vamos a continuar con la ronda número 2. Ya estamos ya eh, encarrerados ya estamos por aquí encaminados, así que continuamos hacia la segunda ronda. Equipos, recordemos que vamos a validar nuevamente, muy rápido, eh, homologación, pista, robot, muy rápidamente. Comenzamos con equipo número número uno, equipo secundaria técnica 60, Iracuato, Guanajuato, México, 9 ¿Nos puede apoyar, por favor, mostrando su robot? México 9, perfecto, ok. Y para nuestros espectadores, nos encantaría poder validar en esta segunda ronda, equipo de seguridad técnica 9. Eh, si tienen por ahí su cuadro, por favor, su cuadro para medir las dimensiones. Será increíble. Estamos en vivo, recuerden, así que vamos a mostrarle al público que que estamos haciendo en, en esa categoría Viva de Race. ¿Lo medimos? Sí, porfa, si quieran, ahí, ahí está ya en pantalla, ya estamos viendo eh, la hoja, el cuadro de homologación, el cual nos muestra las medidas, las medidas que tiene como base el robot Otto, marcado con el número 9, de la técnica 60, ahí lo estamos viendo, podemos, estamos viendo el acercamiento, que cumple correctamente con las medidas que son 15 centímetros, que debe tener como base, en lo que son, este, pues, que son son como los pies que tiene que tiene el, el robot. Perfecto. Pues, validado, una vez validado esto, damos comienzo a la segunda ronda de esta categoría, Race, aquí en Roboyán, México. Vamos a comenzar. Jueces, vamos a comenzar con los tiempos. Equipo, listo. No, no, no vemos su, su robot, se desapareció listo pueden enfocar su robot de mejor forma lo veo un poco alejado ahí está listo ah, ahí está perfecto ok estamos de... listos un poquito uno. más atrás de la línea ahí está perfecto y a la cuenta de uno dos tres venga venga. Una ronda ya de esta categoría Viva The Race y les parece, jueces ya habían visto algo como esto los tiempos están muy, muy similares. La verdad es que es una competencia bastante bastante reñida. El competidor o la persona que, que llegue a ganar en cualquiera de estas tres rondas va a ser una competencia muy, muy cerrada. Además, vemos que todos los, todos los robots parece que son bailadores por experiencia. Entonces, aquí tenemos este. Pues al final podemos organizar una competencia de baile con los robots. No sé, ¿ustedes cómo ven? Sí, vamos a, vamos a tener que ponerles alguna buena una, una buena cumbia para que se ambiente los robots se pongan a bailar nos vamos a poner de reversa para que hagan el moonwalk <risa> <risa> <Como yo. risa> ya, ya está, llegando, sí, ya está llegando ya está llegando venga venga tiempo un poco más tiempo para excelente puros equipos bailarines ya nos va a mandar por aquí un, un cumbión bien loco <risa> entrar en ambiente. Nos vamos a poner allá las, este, pura tambora de las de Mazatlán. Allá de, <risa> allá de Sinaloa. De banda sinaloense, de la música tradicional de viento. Y listo, tenemos ya este primer, este tiempo ya para la segunda ronda de este equipo secundaria técnica y sesenta Guanajuato, México, 9, con un tiempo de 57 segundos para su segunda ronda. Continuamos con el siguiente equipo Space Invader Robotics con su robot Robby. Ronda número 2. Equipo Space Invader. No logro ubicarlo por aquí. No sé si lo tengamos aquí en, en cámara. Sí, ahorita ya en un momento lo presentamos. super Ok. Recuerden tener su pista, pues, lo más... Eh, partida posible para que no obstruya el movimiento de nuestro robot en la categoría VIP de race para verlo igual bailarín con un cumbión bien loco desde Guasave, Sinaloa aquí en México a cargo de, de nuestro querido juez Tony el tiempo del equipo de el primer equipo de México 9, muy muy similar el primer el tiempo de la primera ronda con el de la segunda fueron realmente Disculpe. Casi, casi nula la diferencia. Disculpe, mencionó que el robot que se presentaba era el Robit. Llama... Sí Robit. Sí es el turno es el, de, es el turno de Robit la, la segunda ronda. El De nosotros es el Itza. Ah bueno, perdón. Cayó una con el nombre. Ah ok. Ah ok ok. Vale. Ya está listo Itza. Para hacer la corrección aquí en el nombre, jueces, ¿me apoyan, por favor? ¿Puesa? Sí, ya. Y ya lo estoy viendo en pantalla ¿y ya lo estamos viendo, Itza. No sé si equipo de jueces si lo pueden ver correctamente. Sí, sería bueno nada más que abrir un poco más la toma. Eh... Sí, de hecho creo que están haciendo unas modificaciones a la, a la arena. Porque la otra era un poco... Este, un poco, no, poco rugado Correcto. Así que para esto, estamos en ronda número 2, equipo Space Invaders. Recordemos que ronda con ronda vamos a estar homologando los equipos. Así que mientras ellos validan su arena, su pista de competencia, vamos a homologar el robot. Equipo Space Invaders, nos pueden apoyar por favor con la vista de su robot para homologar sus dimensiones. Nuevamente esto lo estaremos ejecutando ronda con ronda para poder hacer la validación correspondiente. Que okay, vamos a darles un poquito de tiempo a al robot Pizza. Eh, al parecer creo que están en, no no sé si soy, si soy yo o, o es la transmisión de ellos que veo como que de repente se está friseando un poco. Sí se ve un poco borroso no está, no está como bien enfocada la. Sí lo que está, está, lo cámara. que podemos apreciar en, en este ese momento creo que se, se cambiaron de, de de superficie, donde, donde estaban, donde hicieron la primera ronda, creo que le, de, les va a ir mejor acá en esta en esta otra arena que acaban de adaptar. Es, es la parte interesante de, de, también de, de estar haciendo estos retos así. Se los compartimos a todos los que nos están viendo en esta transmisión, donde pues se tiene que echar mano de, de los recursos que, que, que se tengan por ahí y poder a, adaptarnos para, para sacar adelante el reto. Así que, muy bueno por el equipo del robot Itza. Equipo de sí. robot Itza, nos puede compartir nuevamente la, la toma en cámara para visualizar la otra de del robot, que sería increíble. Y continuamos con la homologación de la pista. No sé si aquí soy yo, únicamente jueces, pero se quedó la, la imagen Parece Sí, se, se quedaron congelados. Sí, al parecer están teniendo que... problemas ahí técnicos... Este, mientras eso pasa, ¿qué les parece si los compañeros del Equipo México 9 nos comentan cómo se han sentido en la competencia? ¿Qué, qué impresiones les ha dejado hasta ahorita? A ver... ¿Dónde el profe Francisco? Ah, aquí está, ya lo estamos viendo. echándole ganas, mira, pues... Pues mira, es un reto que nos ha costado mucho trabajo, pero pues ahí tuvimos la fortuna de competir en Medellín, Colombia, con el Lalo, pues Trepo. A okay. mí nos obtuvimos un segundo lugar, y ese segundo lugar nos dio una, un pase directo aquí con ustedes, y pues estamos nuevamente aplicando ese conocimiento y, y a trabajar, sobre todo, echarle ganas aquí con los muchachos que se diviertan. Excelente, excelente, profe, muy bien. Qué bueno escucharlo, escuchar eso que ya, trae, ya traen la experiencia del, del, del Roboyam en en la versión de, de, de Colombia y, y bueno, pues es ya eso, eso nos está demostrando la, la, la experiencia ese que traen acá, acá los chavos de la técnica 60, muy bien, excelente por ustedes Gracias Muy bien, bien. ¿cómo vamos? ¿Cómo? Robot Itza Robot Itza, no lo vemos en pantalla Estoy viendo el robot, por ahí se ve que tienen la... La cinta métrica, pero creo que siguen experimentando problemas. Sí, parece que tienen problemas de conexión. Bien, este les brindamos un, un espacio de tiempo. Ok, disculpen, vamos a reglamento. ¿El ¿Robot mm. Sí A ver, parece que ahí están otra vez ya mm. Muy bien, dimensiones correctas del robot Yo lo veo muy bien, Equipo de jueces Sí, sí, está ah, dentro, es dentro, de, dentro de la, como... Dentro de las especificaciones Correcto. Ok, vamos con la pista ahora. Vamos a validar la medida de la pista para garantizar la longitud de la misma y pegarnos al reglamento. Línea de inicio, por favor. Equipo este se nos apoya con la línea de inicio. Y pueden pasar a medir desde ahí, sería increíble. Desde la medida de inicio, Okay, ahí arranca la medición con su flexómetro vamos a ir validando la dimensión correcta ok tenemos la marca de un metro ok continuamos ahora a partir de ahí 50 centímetros Es el sí. así. Equipo de jueces, es correcto esa dimensión Ok, parece ser que está bien Sí, ok, parece que está bien, Lo que cre creo que entendí que se les terminó la cinta Correcto, pues está perfecto ya No ubicamos. hay problema, se sí, sí alcanza sí. Del sí, otro lado problema. sí está el punto, sin problema, así que con las dos que se preparen Para empezar con el conteo Póngalo eh, detrás, detrás de, de la línea, por favor Detrás de la línea, por favor un poco la, exactamente donde libre la base de la de la línea, por favor ahí está, perfecto venga, arrancamos a la cuenta de 1, 2, 3 por tiempo segunda ronda equipo Spice Invader con su robot Itza. Vamos a ver si este cambio de pista le ayuda a tener una, una mejor ronda, una mejor carrera. Es una categoría complicada realmente, eh, no sé qué opinan eso, pero es una categoría complicada. Hablamos ya del principio de los humanoides con robots bípedos. Es una categoría com compleja hasta cierto punto. No, ap aparentemente es muy sencilla, ¿no? Nada más este con dos motores y que empiece a caminar, pero realmente todo el sistema y todo lo que conlleva que, que camine el robot y que pueda moverse de forma, de forma recta no es tan sencillo como, como pareciera. Sí, realmente es todo un reto, creo que para, para los concursantes, creo que es todo un reto ver la forma de que el robot este, se vaya de forma recta y sobre todo que, que el robot este, mantenga ese, ese paso constante. Es correcto, pues ya pasamos un minuto de esta segunda ronda del equipo del robot Itza, vamos a esperar que se cumpla el tiempo de, de la ronda, vemos que sí avanza un cachito desde la línea de inicio, comienza, creo que aquí perdimos imagen. De... Sí, no, luego los robots también, se, se, también les da pena, parece que no, pero sí, sí les da pena luego a los robots ya cuando están en la competencia, no sé, algo les pasa y... Y a algunos les da pena, pues no les, les do, da pena. Le, les da su pánico escénico. Sí, les da pánico escénico. Para <risa> que vean <risa> que los robots sí sienten. <risa> Super. Vamos llegando por aquí, el robot Itza, el equipo Space Invaders. Tratando de salir de la línea de inicio, en esta, en esta segunda ronda de competencia, categoría de Race. Estamos a punto de llegar a el tiempo y la ronda. 4, 3, 2, 1 Tiempo Terminamos segunda ronda Equipo Space Invaders Con su robot Itza De igual De igual forma tomamos eh, eh, Captura ya del de, tiempo No registró avanza a la meta Por lo cual pues eh, segunda ronda Es eh, sin marcar tiempo o distancia De llegada a la meta Así que nos preocupéis chicos pues, Váyanse preparando para la tercera ronda, equipo eh, con su robot ITSA, preparándose para la tercera ronda. Recuerden que se toma en cuenta el mejor tiempo con apego hacia el reglamento, por supuesto. Y vamos a continuar con el siguiente equipo: Secundaria Técnica 60, Irapuato, Guanajuato, México 11. Que bien nos mostró un tiempo. Así que vamos a ubicarlo. Okay, a ver, ahí que ¿Ya está. están listos? Muy bien. Parece que están ya listos, nada más si pueden abrir la toma, porfa, para que se vea la, la pista completa. Excelente. Ahí está bien. Y comenzamos, cuenta para la salida, a la cuenta de uno, dos, tres, Venga. ¿Puedo colocar la cámara, por favor, un poco más eh, abierta para poder visualizar el robot? ¿Tiene el, el apoyo que no tiene, que está libre? ¿Correcto? Ahí está, ahí está, súper, súper ahí. Sí. Va. Ahí va, ahí va. Lento, pero seguro. Esta está como la canción, pasito a pasito. Eso, Eso, Mero. Ahí vemos cómo no, va bueno. un poco. Y tiene un paso constante. Va, va muy bien. Está a punto ya de llegar a la meta. Esperemos que siga yéndose de frente. A punto de llegar a la meta. Sí, la meta, ¿no? ya estamos, ya estamos. No ya sé está si a los demás se le perdió, pero a mí se me perdió. <risa> ¡Listo! Eh, ¡Ay, Apenitas, apenas alcanzamos a ver donde está. a la meta lo vimos en cámara. ¡Listo! Sí, vale, vale, vale. sí, sí. Y listo, tenemos ya el tiempo para esta segunda ronda del Equipo México 11, con un tiempo de 53 segundos. Ese es el tiempo de la ronda número 2 del Equipo México 11. Continuamos con el Equipo México 12. El equipo México 12. Ya anda por aquí porque no, no lo dijo ya lo vimos. Listo. O sea, ya lo tenemos y pueden, si pueden voltear la, la cámara, creo que de la otra forma se, se alcanza. Sí, a en, mejor. La vista, en la vista anterior este, lo alcanzamos a apreciar mejor y, el, y igual las dos líneas. ¿Ahí así? Eh, yo creo que era en la otra posición que estaban inicialmente. ¿De la otra forma, que van a es, colocar? Lo que pasa es que ahorita nos aparece la lado? toma en, en vertical, ahorita como estaban en, al inicio en horizontal en la otra ronda. Eh, teníamos una mejor, una mejor vista A ver wow, Si no. la pueden abrir un poquito más para atrás Y si pueden colocar la cámara en horizontal Estaría increíble Pero Ahora no quiere girar No se ve ahí. Ok, ahí estamos viendo. Hay que colocarlo detrás de la, de la línea, robot. por favor. Exacto. ¿Sí? Y a la cuenta de uno, dos, tres. Arranca segunda ronda para este equipo. De no, este segunda... va con todo, ¿eh? México 12. Ahí va, va con turbo, va con turbo el. el pero es desayuno, se queda por aquí, El México, el México 12 nada más esperamos que no se nos vaya hacia la orilla, porque. Y no, esperamos que no se nos caiga porque. Vaya, vaya, vaya, vaya. Casi, casi, todo hijo, por aquí no es. ¿Y estamos a punto de llegar. ¡Listo! ¡Listo, fuera! Tiempo, tiempo, segunda ronda. Equipo de jueces, deliberamos el tiempo en un minuto más, en un segundito. Este robot tiene un muy buen desempeño, eh, y ha sido un desempeño constante durante la primera y, y la segunda ronda. Super. Tenemos una, tiempo, una. tenemos tiempo de segunda ronda, equipo, robot México 12, un tiempo de 32 segundos, una muy mínima diferencia con respecto a la primera ronda de este equipo. Continuamos con la técnica 60 64 México 13. Por su segunda ronda, vamos a colocar en pantalla nuevamente a ese equipo. Ahí viene, ya está listo. México 13, correcto, ok. Arrancamos en la cuenta de 1, 2, 3. Arranca tranquilamente. Se toma su tiempo. Arrancamos en la cuenta de... Estamos llegando a los 30 segundos y parece que el robot va... Muy bien. Lento, lento, pero seguro. Pasito a pasito, pero constante. Paso lento, pero constante. Realmente las... Uy, ya no, ¡Listo! Ya, ya no se... ¡Listo! Vamos con tiempos. Okay. Equipo de jueces, tiempos. Vamos a determinar en un segundo. tiempo de la segunda ronda de este equipo con su robot méxico 13 un tiempo de 49 segundos en este en este último robot vemos que tuvo una gran un gran una gran diferencia entre su primera ronda y la segunda ronda lo cual nos muestra que mejoraron el desempeño de de este robot México 13. Y pues esto va avanzando y así es como damos por terminada la segunda ronda de competencia en esta categoría de Viper Race en este Roboyan México. Así que arrancamos ya con la tercera ronda de competencia. Vámonos precios con la tercera ronda. Prepara equipo Secundaria Técnica 60 Irapuato Guanajuato México 9. Vamos con México 9, vamos a colocarlo en dimensiones, no te cuenta, vamos a ver dimensiones. Recuerden que cada ronda hacemos homologación de robots. Dimensiones. ¿Dimensiones? Con ellos, ¿no? El, no con el otro. Tercera y definitiva ronda, compañeros, ya es la última ronda. Entonces, en esta ronda se decide todo. Parece que el robot está dentro de, dentro de las este, especificaciones de, de las medidas no sé los demás pues, cómo lo vean para continuar correcto al parecer todos los equipos aquí eh, presentes tenemos ya super el tema de la homologación de dimensiones pistas así que estamos a punto ya de empezar la tercera ronda eh, ok parece que ya están listos y comenzamos a la cuenta de uno dos tres Ahora sí dio vuelta a la pantalla. Excelente, vista Y de hecho esa toma es la, es la toma sí, perfecta. Es la mejor. Sí, yo recomendaría que ya no la quitáramos. <risa> Para poderla ver así. Si sí, ya no se mueve de ahí. <risa> esa es la buena, esa es la buena, profe. Es que estoy en el sol aquí arriba de una silla. <risa> Venga, venga, ya casi termina el robot Un poquito más Si recuerdan en la primera ronda este robot era el que más bailaba Y que mejor bailaba de todos Miren ahorita como que ya Bajó un poquito, dejó un poquito de lado el baile Y decidió meterle más velocidad Para ver el cierre Está concentrado a punto de cerrar en la meta A punto de, vamos a prepararnos en el tiempo Sale Venga, haga la buena, tercera ronda esta ronda, Robot México 9, pues es, vamos a determinar el tiempo, tercera ronda. Y listo, tenemos ya tiempo de su tercera ronda, nos vamos nos Vamos con el tiempo de este equipo México 9, con un tiempo de 55 segundos, equipo con su Robot México 9. Continuamos con el siguiente equipo, con eh, Robot Itza, Equipo Spice Invaders, Robot Itza. No lo ubico en pantalla. Vamos a darle eh, tiempo para ver si está por aquí Robot sí. Itza. Listo, parece que ya, ya lo tenemos por ahí. Perfecto. Y de nueva cuenta, pues, vamos a validar el, el robot y la dimensión de la pista para garantizar la competencia. Robot Itza, ¿nos puedes escuchar? Sí, claro. Nada más permítame un poquito. Ah, ok. Si quieres tiempo, también podemos apegarnos al reglamento y pasarte al final de la ronda, de acuerdo, al, al punto número 6 del reglamento, competencia. No, ya vamos, ya vamos a comenzar. Perfecto, eso es todo. Vamos a ver dimensiones. Por favor, chicos, se si nos se con dimensiones de su pista antes de comenzar su tercera ronda. Aparentemente no hay ningún cambio en, en pista. Vamos a ver. ahí están ya las medidas, Vengan. Ok, está colocado en posición. Muy bien. Correcto. Perfecto, entonces si están listos, cuando ustedes nos digan que están listos para, para comenzar con el conteo y que puedan iniciar con su tercera ronda. Creo que tenemos un, un tema de conectividad seguramente con el equipo. Sí, ya estamos listos. Sí, estamos eh, listos ¿Me, me ponen jueces, yo no, no los veo en cámara, no sé si solo soy. Ah, eh, sí, no, listo. Ahí están, listos. Listo. Entonces okay. comenzamos. A la cuenta de bueno. uno, dos, tres. Corre el tiempo, tercera ronda. Equipo Space Invader con su robot Itza. Ya se encuentra en la línea de inicio. Para todos los que nos acompañan a través de Facebook Live. Recordarles que ya estamos en la tercera tercer ronda de esta competencia de biped Race, la cual es una competencia en la cual los, los robots tienen que caminar y cruzar la meta que está a 1.50 metros de donde el robot inicia. Como lo comentábamos hace ratito, es el principio de los robots humanoides y es una competencia que parece fácil, no sé qué opinan los demás, parece fácil, pero no es tan fácil como, como pareciera. Es una competencia un poco complicada donde involucra distintas, distintas este, técnicas de programación, distintas cuestiones mecánicas para que el robot pueda moverse de forma, de forma adecuada y no se vaya hacia un lado, se vaya hacia el otro. Entonces realmente es una, es una competencia muy, muy complicada. Y ahorita nosotros estamos en la tercera ronda. Esta es la tercera ronda de, de tres. Y pues bueno, estamos comenzando esta tercera ronda para pues, posteriormente ver a nuestros participantes ganadores. Así es, ya estamos eh, cerca del minuto 30. Bien, justamente como lo comentaban, pues eh, implica un, un reto eh, bastante complicado el, el poner en sincronía lo, los componentes mecánicos de, de, este, de este modelo. Ok, seguimos avanzando Tenemos siete segundos, seis segundos Para que se nos termine el tiempo Estamos a dos. dos segundos, uno Tiempo Tiempo, efectivamente Se nos acabó el tiempo, esa tercera ronda de Space en Invader con su robot pizza eh, No logra marcar un tiempo De llegada a la meta Por lo cual continuamos con el siguiente equipo De esta competencia Vámonos, Recios, con, con la técnica, 60, Iracuato, Guanajuato, México, 11. Arrancamos la tercera ronda con México, Aquí 11. Está. Ya se súper listo, ya, ya está ya, ya preparado, todo está correcto para arrancar esa tercera tercer ronda. Este, este robot tuvo muchísima mejoría de la primera ronda a la segunda Esperamos a ver si en esta tercera ronda Igual logran mejorar Listo. Vamos a comenzar A la cuenta están de ¿Están listos? Uno, dos, tres se me hace, Ya hace canso Comienza tercera ronda México, once sí, Parece que se cansó el robot ya Híjole, sé le parece que dijimos que, sí, que la ¿cómo? segunda ronda le fue o? muy bien. Lo chiviaron, ¿Sí? ya ven. Sí, pareciera que acabó sus energías en la segunda ronda y ya no le quedaron para la tercera. No almorzado, no, no, no. pues Giovanni. almorzado oh, Sí, no, parece que no es donde almorzar y ya casi es hora de la comida. No, no. no, comienza, comienza. Se está recuperando, se está recuperando con buen ritmo. Lento, lento, pero seguro Seguro y avanzando ¿Cómo dice la canción de allá de Sinaloa, profe Tony? No andaba no andaba perdido, andaba de parranda ¿Cómo dice? Sí. No, no estaba muerto andaba de parranda Ándele, así, no estaba muerto andaba de parranda Así está este robot Míralo, ahí va Parecía que no quería, pero ya, ya agarró su buen ritmo Ahí va, ahí va Está a punto de terminar Está a punto de terminar con, con este circuito Después de que nos estuvo esperando como durante 25 segundos Teniendo toda nuestra atención ¿Para qué? ¡Listo! Pues, venga. venga jueces de terminar De esa tercera ronda del equipo México 11 Vamos a ver cómo lo fue Y listo, tenemos tiempo. Tercera ronda, equipo México, robot México 11, con un tiempo de 83 segundos. Continuamos con el equipo México 12. Equipo México 12. Aquí listos. Ok, se reporta listo. Nada más necesitamos eh, que abran la toma un poquito más para alcanzarla a ver desde la línea de salida. Un poquito más, profe, un poquito más para poder alcanzar a verlo. ¿Qué crees que es todo? A ver, entonces lo que vamos a hacer es, es nada más recorrerlo tantito hacia su derecha. ¿Cómo? Así. Otro. Ah, ahí está, ahí está, ahí lo estamos. Eh, Giovanni, eh, Ángel, ahí lo estamos, lo estamos. Sí, este, sin problema. Sin problema, ok. Equipos, solo por favor un comentario antes de arrancar esta ronda del equipo. Alguien tiene una música de fondo. Por favor, si nos pueden apoyar con eh, apagar su música de fondo, por favor, para que no obstruya nuestra transmisión en vivo en Facebook Live, por favor, apagar música de fondo. Quienes tengan por ahí poniendo su música, por favor, que nos apoyen apagando ello para poder continuar con la tercera ronda del equipo. Sí, deja, dejamos, la, dejamos la musiquita para el final, ¿no? ya, ya para el, ya, ya terminando las rondas. Y cantamos de champions y todo. Ya para la celebración. <risa> Super, ok. Vamos a ¿Estamos listos? la listos. de México 12 a la cuenta de 1, 2, 3. Arranca y se está yendo por la derecha. Y parece que tiene, tiene este toda sí. la intención de caerse por la borda. No, no vaya a caer. Recuerden que lo pueden regresar al inicio. caso no, de que Ya me anda mareando. Parece que recuperó si no, el camino. A ver si no da toda la vuelta. O se va por la izquierda. Sí, ahorita va a llegar a la meta y se va a regresar. <risa> está a punto de llegar con todo y vuelta por la derecha, izquierda. Sí, no, este Ahí robot está. Es realmente. Este robot realmente, realmente bastante, bastante bueno. Y sí, tenemos tiempo de tercera ronda del Robot México 12 tiene un tiempo de 31 segundos. Siempre fue constante en tiempos. Este robot eh, ha marcado los tiempos muy, muy parecidos en ronda 1 y ronda 2. Ya determinaremos al finalizar esta ronda 3, cuál fue el, tiempo, el mejor tiempo marcado por cada uno de los equipos para determinar los resultados. Continuamos de esta forma con secundaria técnica 60 Irapuato, Guanajuato, México 13. México 13 a la pista. Ya lo vemos por aquí en cámara. Y estamos a punto de comenzar esta ronda, así que hagamos la buena. En uno, dos, tres. ¡Uy! Ya se cansó este también. Otro que parece que ya también se cansó. Un robot cansado, eh, no almorzado. Este sí, ya está se como cansó. que quiere. Ya no quiere salir, yo creo que es porque como, como pagamos la, la, la cumbia, yo creo que ya no quiere salir por eso. Es que él sí, corría con música. Parece que le quitamos la motivación. No, ya se acabó la pila. Pues se acabó la pila de ese amigo. Pues corre tiempo, corre tiempo y... Pues ya sí, déjalo, sí. De enfocar manera cámara, por favor, si lo pueden enfocar en cámara, que no lo vemos? Por favor, pónganlo en cámara, en cámara, por favor, que no vemos que avance. ¿Ya no? ¿Nada? No. Y eso pasa por no alimentarlo. Sí, hay que recordar que hay que darles de comer antes, antes de cualquier competencia, se les tiene que dar de comer. Y cuando nos toca el turno, hay que darles de comer, porque los robots así son. Y cogemos un minuto, un minuto de los dos disponibles... En la ronda y el robot parece que no no quiere eh, avanzar y sí, parece que se quiere tapar los ojos de la pena del robot pareciera no y yo también no te creas <risa> no, pues, aquel coach que, que están pero en los soul no que Minuto 35, vamos, vamos a seguir esperando, a ver si nos da una sorpresa. A punto de terminar el tiempo de la ronda y vemos que no. Venga México 13, tiene 3 segundos para terminar con el recorrido. Y tiempo. parece que no lo va a lograr tiempo. Se le quitó tiempo, la pena tiempo. justo cuando se le acabó el tiempo. Justamente. Así son las competencias, a veces nos, nos, nos juega una mala pasada el tema de la batería, o los motores, o cualquier cosa puede pasar en este tipo de, de torneos. Así que vamos a deliberar tiempo de ese equipo, tercera ronda, que pues no, no logró llegar a la meta, así que, con eso terminamos la tercera ronda de esta categoría, Pipette Race, en Roboyán, México, así que a partir de de ese momento, el jurado, el equipo de jueces, con apego al reglamento, vamos a determinar los primeros lugares. Recuerden que aquí hay tres primeros lugares, así que vamos a determinar enseguida el equipo de jurado. Denos un par de minutos para poder determinar ese tiempo y regresamos con ustedes. Por favor, no, no nos dejen aquí, así que vamos a determinar muy rápidamente aquí el mejor tiempo. Ok, listo. <risa> Perdón, aquí temas de streaming. Bueno, les platicaba hace un momento. Muchas gracias a todos los patrocinadores por esta este apoyo. En especial a Tebalero Foundation, que sin él pues no, no podría haber sido posible esta competencia. Y también al resto de los patrocinadores. Eh, al Centro Mexicano de Divulgación Científica. A Juntos de la Mano por una Vida Mejor IAP. También tenemos a Edupsilab, el Centro de Innovación Educativa. Y también tenemos a nuestros amigos de Scientiax que eh, desde Veracruz pues nos están apoyando en la divulgación de este evento Robojam Y pues nada, estamos ya a punto de conocer los primeros lugares, el primer y segundo y tercer lugar, ya aquí los jueces están deliberando, pues contando los últimos puntos, checando que todo esté eh, pues bastante bien. Y pues antes de que eh, los jueces tomen su decisión, quisiéramos invitarlos a que a través de los comentarios de nuestra transmisión de Facebook Live, pues nos, eh, nos compartan cuáles son sus vivencias, sus opiniones acerca de esta competencia. ¿Les gustó no les gustó? ¿Les gustaría participar? Eh, tenemos eventos Roboyán próximamente en diferentes lugares. El próximo es allá en Colombia. También tenemos eventos en Ecuador, en Perú, en Argentina, en España. Entonces, los invitamos a entrar a la página web roboyan.ly, eh, donde estarán las fechas publicadas de todos los eh, eventos que están por venir. Y bueno, también los invitamos a que mañana se unan en punto de las nueve eh, y media de la mañana para comenzar con eh, la siguiente categoría. Las siguientes categorías que tenemos pendientes de nuestro Roboyan. Vamos a comenzar con Color Int, con el simulador de VEX, y terminar también con la eh, categoría Skill Drive. Entonces los esperamos mañana, más o menos 9 y media, 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, para continuar con ese torneo. Y pues bueno, jueces, eh, ustedes dicen, están listos. recordarle a los competidores que es el mejor tiempo de las tres rondas, es decir... Hicieron el mejor tiempo en la primera en la primera ronda, e independientemente de que en la segunda y en la tercera ronda no les haya ido tan bien, si en la primera ronda tuvieron el mejor tiempo, este, estos son los tiempos que se toman, es el mejor tiempo de cada equipo de cualquier ronda. Para, eh, los jueces checando los últimos detalles para eh, pues compartirnos quiénes son el primer segundo y tercer lugar de esta categoría eh, bike race de el Roboyán México 2021 y pues nuevamente agradeciendo a nuestros patrocinadores de Valeo Foundation Edupila eh, juntos de la mano por una vida mejor y y que quien sin el apoyo de estos grandes patrocinadores pues no podría haber sido posible esperarlo. bueno, al parecer los jueces ya tienen una decisión, entonces vamos a regresar con ellos para que nos comuniquen cuál ha sido eh, pues su heredito en esta competencia adelante jueces sí, bueno, pues aquí nosotros este, después de, de validar los tiempos de las tres rondas como les comentamos, se toma el mejor tiempo de, de las tres rondas que tuvieron, se toma el mejor tiempo que tuvieron en una de esas rondas. Realmente, entre, entre los lugares que, que quedaron aquí, fueron diferencias de muy, muy, muy pequeñas, o sea, casi nada. Alguna vuelta, este, alguna situación que el robot haya pasado por ahí, que se haya atorado, no sé, cualquier cosa. Pero realmente fueron, fue, muy, este, fue muy, muy pequeña la diferencia. Entonces nosotros en el tercer lugar tenemos al equipo México 11 de la Escuela Secundaria Técnica 60 de Irapuato Guanajuato. Equipo felicidades, felicidades a este, a este tercer lugar, felicidades equipo, un muy buen resultado, una categoría interesante Víctor Race. Sí, bastante bueno, teniendo en cuenta de que su primer, este, su primer ronda no fue tan buena. Realmente ellos para la segunda ronda mejoraron bastante, mejoraron muchísimo. Y en la tercera ronda, a pesar de que su robot no hizo esperarlo, ya ven que le dio como un ataque de, de pánico que nos tuvo ahí alrededor de 20, 25 segundos este, observándolo sin que se pudiera mover. Pues al final el robot logró moverse y bueno, realmente fue un muy buen desempeño. De la primera a la segunda ronda fue, fue bastante bueno el desempeño. Y en la tercera ronda les hubiera dado más posibilidades si no, este, si no hubiera sido por esa pequeña situación que vivieron al principio, este, hubieran tenido un mejor tiempo incluso que el de la segunda ronda. Pero bueno, así son las competencias de, de robótica y no queda más, más que felicitar a este, a este equipo México 11, muchas felicidades. Y pues hay que, hay que checar esos pequeños detalles para que no nos vuelvan a, a pasar y podamos este, aspirar a lugares más arriba en competencias futuras. Perfecto. Quiero, le damos la palabra al profe Tony. Venga, venga. Pues bueno, tenemos ya, este, después de haber hecho una, una revisión exhausta y de acuerdo al reglamento eh, a los registros que tenemos por ahí, pues bueno, vamos a felicitar ahora al a la segunda el segundo lugar que tenemos que es para el México México 13 de la técnica 60. Eh, registró una, una, unas buenas eh, las, las rondas. Eh, nada más la ronda número 3, creo que por ahí eh, al final eh, se nos acabó la batería, si no, si, no, si no mal no recuerdo, eso fue lo que sucedió, fue donde, donde, donde se nos fue arriba el, el tiempo. Pero bueno, hay que tomar esos, esos, detalles, esos detalles como experiencia para tratar de, de, de prevenirlos, tener alguna, alguna pila extra, a lo mejor utilizar una pila para cada... ...para cada ronda, para estar, estar seguro siempre que, que no vamos a tener ningún fallo de, de, de suministro de, de, de energía al robot. Entonces, felicitaciones para el equipo México 13. Registrando un mejor tiempo de exactamente 49, 49 segundos. Buenísimo. Tú, bueno, Tony. Excelentes lugares por aquí y participación de los equipos participantes. Los felicitamos realmente por este esfuerzo increíble de participar a la distancia en Roboyan. México. Es. Chicos, bienvenidos y felicidades nuevamente a todos los equipos participantes. Y ahora pues vámonos, Recio, con el primer lugar de esta categoría, Bipet Race Roboyan México. Primer lugar es para... El equipo México 11, eh, perdón, el México 12 de la secundaria técnica 60, Irapuato, Guanajuato. Vámonos para allá, México 12, con ese primer lugar, eh, un equipo constante eh, en cada ronda, un equipo con tiempos muy similares en cada, desde la ronda número uno. Eh, y se mantuvo con un tiempo constante y un mejor tiempo de 31 segundos en estas rondas de competencia, categoría Pipa de Race. Primer lugar. Equipo México 12 de la secundaria técnica 60, Irapuato, Guanajuato. Chicos, felicidades por este primer lugar en la categoría Vipater Race. A todos los equipos participantes, además, queremos felicitarlos por estar aquí presentes. Recordemos que siempre hay que ser constantes. Quizá no ganamos en esta, en esta, eh, en esta categoría, en esta fecha, pero si, si nos seguimos esforzando, van a ver que vamos a conseguir fotos en el futuro eh, en el corto, mediano y largo plazo, por supuesto, no dejarnos vencer por, por eh, un re resultado que, no, que, que quizá no fue favorable en esta competencia, pero si, si, si nos seguimos esforzando, vamos a llegar al éxito en las demás rondas, y el estar aquí, pues ya son campeones, ¿por qué? Porque pues aquí están, ustedes somos miles de mexicanos, aquí en México somos miles de personas, y aquí solo tenemos aquí seis equipos que se dieron la tarea y el esfuerzo de estar aquí presentes, así que chicos, Felicidades a todos los equipos participantes. Así es. Venga, venga un, un muy fuerte aplauso para ustedes por esta, por esta magnífica participación que tuvieron. La experiencia, chavos, de, de, de vivirlo, de divertirnos de, de, del esfuerzo previo que se hizo para, para poder lograr esta, estas participaciones. Así que eso marca totalmente la diferencia. Así que esto, eh, nada más, este no se queda aquí. Continuamos, esperamos en, la, en, en otros en otras futuras competencias, así que hay que seguir, seguir preparándonos y darle con todo. Felicitaciones para todos nuevamente, chavos. Y por supuesto nos encantaría ya para finalizar esto esta, esta ronda de competencia, pues una captura que nos, que nos muestran al, al equipo campeón Sí, por ahí estamos viendo que ya está el, el, el profe Francisco, ahí, ahí está con sus chavos ahí, ahí está toda la banda de la técnica 60. Felicitaciones para todos los equipos Bien, e igual pues que los ustedes, chicos nos sus impresiones. <risa> sí, <risa> así es, que nos poquito. compartan un poco. A ver, los ganadores, platíquenos un poquito qué, qué les parece, qué, cuáles son los retos a los que se enfrentan, qué fue lo más, lo más, lo más complicado que, que tuvieron que hacer para lograr ese tiempo. Digo, realmente fue un tiempo muy, muy bueno. ¿Cómo, cómo lo hicieron para lograr ese tiempo? Porque la verdad no es, este, no es fácil de conseguir un tiempo tan, pues, tan pequeño. Entonces... A ver, platíquenos un poquito. ¿Cómo le hicieron? Presúmanos a su robot. ¿Cómo se llama? ¿Se llama México 11? ¿Tiene otro nombre? ¿Qué, qué, qué, este, ¿qué nos pueden platicar? Aquí creo que están experimentando algún problema con la red. Así ah, si parece, no, no sé si tengan este. En, o el número apagado, tal vez. Y pareciera que no tienen conectado el audio. Antes que nada, Lalo, creo que también es importante escuchar la, la experiencia del, del equipo de robots Itza, del robot Itza, que también sus participantes nos platiquen la, la experiencia, que nos platiquen qué se les hizo complicado, qué situación pasó. Este, Ellos, ellos por ejemplo, tuvieron la, la necesidad de, de cambiar la arena en determinado momento, lo cual son cosas que, que inevitablemente pasan en una competencia de robótica entonces igual también nos, nos gustaría conocer sus, este, sus impresiones de, de parte de ese equipo. Sí, ¿qué tal? Este, buenas tardes, jueces, y eh, el jurado. Bueno, nosotros somos integrantes del equipo Itza. Eh, presentamos, este, como se mostró, pues varias imperfecciones. La, alguna de ellas, pues también tuvo que depender desde la organización del equipo. Eh, teníamos algunos problemas en la hora de llegada y la pista se complicó porque ya había una destinada la cual era de una superficie disculpe con desconectaré mi cámara, es que no es muy bueno el internet si proseguimos eh, pues se complicó más que nada como se observó en la pista no ya que pues, debido a Imperfecciones de ella en la primera, eh, pues creíamos que era un buen lugar para desempeñar el, el so, paso el en, ¿no? ajá, de nuestro robot. Habíamos hecho pruebas anteriores, pero había sido en una superficie de madera, de madera. pero por falta de organización, pues no la pudimos tener en, en el lugar que estuvimos presentando, y pues de ello. Uh, nuestro robot, pues, en la parte de programación creemos que el proceso era correcto, solo que en la parte de la implementación, en un cierto punto, el, un servomotor no, presentó, presentó un problema de rotación. 200, ¿no? uh -huh. Son los puntos más importantes que llegamos a considerar y, pues, de parte del concurso, pues, creemos que pues, nos sirve de experiencia para hacer mejores este, prototipos, y pues fue una, un buen, creemos que, una agradable, una agradable experiencia, ¿no? la verdad, sí, como lo comentamos, y pues a mejorar, y pues gracias también ahí a ustedes por los ánimos, y pues por todo. Sí, qué bueno que lo mencionan, realmente las competencias de robótica, eso es lo que es lo que hacen, este sí requieren de mucha, de mucha organización, de mucho trabajo en equipo, en este caso, que, que es trabajo en equipo, de, de, de ver que este, las condiciones de la pista, las condiciones del robot y ver todas estas situaciones, la verdad es de que sí, este, sí es mucho trabajo. felicitarlos chicos, como lo comentaban los demás jueces, el, ya el hecho de que ustedes hayan estado aquí es, es de que ustedes son ganadores. No queda de otra más que echarle ganas y seguirnos viendo en competencias futuras. Eh, pareciera que ya estaban listos los equipos de México 12. Por ahí, por ahí pareciera que ya estaban. Entonces, a ver, platíquenos, platíquenos qué se siente haber ganado su pase al Robot Jam, All Star. Cuéntenos. Parece que le dio pena estar aquí a hablar a, a los sí, jóvenes. <risa> sí, sí, sí, parece que están con el robot. Ya, ya vimos por qué el robot es penoso. Ya no quiere caminar. <risa> Porque no, no nos escuchamos, eh, Sí, no nos escuchan. Nos Escucha, voy a prender otro audio. Ahí sí me escuchan. Sí, sin problema. ¿Sí nos escuchan ahí? Sí, listo. Sí. Ahí nos escuchan. Perfecto. Sí. Bueno, pues saludarles. Felicitar otra vez a Roboyam, a nuestro amigo Restrepo. Un abrazo hasta Colombia. Felicidades porque le decíamos que, que esto se trata de unir corazones, pasiones. Y a los participantes... ...del equipo también que no ganó en esta ocasión... ...decirles que no se desanimen... ...así empezamos todos... ...primeramente Dios en la siguiente vuelta y ganan... ...échenle muchas ganas, mucho corazón... ...y un saludo de aquí desde Irapuato, Guanajuato, México... ...secundaria técnica número 60... ...les desea lo mejor a todos... ...aquí están los chavos... Un saludo a todos... ...a Eduardo que también este, nos facilitó el trabajo... ...una gran organización de su parte se cuenta con unos jueces de alto nivel, que hay, hay que reconocer en Roboyán, México, Roboyán, Colombia, que es donde hemos participado, y pues no queda más que agradecerles por esta oportunidad, porque es una forma de pues, que los muchachos se puedan puedan seguir trabajando, a ellos les fascina la robótica, y esta modalidad es fantástica. Dale, a ver, aquí están, ¿qué quieren comentar, ser techos? Eh, Juanito. <risa> Pues que la competencia es bastante buena porque aprendes estos sistemas de programación que no conocía y es divertido ver los robots caminando, que algunos salen, otros se detienen como lo pasamos nosotros y pues como el de mi compañero que jaló mejor que el mío, verdad, pero... A ver, ¿quién, ¿quién a tiene a México robots? 12? ¿Quién fue sí, el ganador? Bueno, pues aquí estamos con ustedes. ¡Un abrazo! Igualmente, un abrazo para todos ustedes, chavos. Y, y eso, eso eso es lo bonito de, de disfrutarla, de, de, de vivir la experiencia, la prueba y error, estarle, estarle metiendo ganas hasta que se logra se logra el objetivo. Excelente por ustedes. Felicidades a los equipos ganadores, hicieron un excelente, un excelente papel y pues no queda más que agradecerles a todos los que participaron, también a nuestros jueces que bien lo dice el profe Francisco, son de altísimo nivel, algo que eh, pues decidimos en Roboyam es que todos los jueces hayan tenido experiencia en la parte de robótica y bueno no, eh, no está de más decirlo. Muchas, muchas felicidades Ángel, eh, Tony, Giovanni. Y también a los que participaron en la mañana, a Julio y a, Giovanni, eh, perdón, a, Julio y a, y a Memo, a, a Guillermo, este, que estuvieron evaluando la parte del Robo Sketch y el Dix Reel. También muchas felicitaciones a ellos. Y pues bueno, no queda más que eh, pues invitarlos mañana a nuestra eh, continuación de la, de la competencia. Vamos a hablar acerca de, eh, bueno, vamos a tener las categorías restantes, que es Coloring y Skill Drive. Y también les pedimos a los eh, ganadores de esta competencia, y bueno, a quien nos quiera acompañar, eh, mañana en punto de las tres y media, tiempo del Centro de México, vamos a tener la ceremonia de premiación. Todos están invitados. Y mañana retomamos el Roboyam México 2021 en punto de las 10 de la mañana a través del de streaming de Facebook Live. Y pues bueno, eh, muchas gracias, muchas felicitaciones a todos, nuevamente jueces, eh, participantes, coaches. Y pues bueno, estamos a la distancia con ustedes. Un abrazo, felicitaciones y hasta la próxima. Hasta la próxima, chavos. Un placer estar con ustedes. Hola equipos, un gusto. Chau. luego, chavos. Bendiciones.